Vamos bueno, pues arriba nos vamos a presentar, vale, Hacemos una ronda de nombres, Nos preguntamos más en profundidad y vosotros queréis decir el nombre y por qué estáis aquí y voy a contaros la primera parada, ¿sí? bueno, pues la ruta de clima nació hace dos años y medio casi ya, junio de 2019, mientras ¿Vale? estábamos jugando a en Playa, en la Playa de la Maragueta, Estas son las personas que veis aquí. Nos presentamos, ¿no? eh, empezamos a hablar de trabajo, de qué hace cada uno, y yo dije, bueno, pues yo me dedico a acción climática. ¿no? Luis dijo, yo turismo responsable. Fernando, pues yo educación ambiental. Pues ahí empiezas a pensar, educación ambiental, turismo, acción climática, pues una visita guiada ¿no? de acción climática en la ciudad desde la educación ambiental. Y, y importante que sepáis que trabajamos mucho con colegios también, centros educativos, tenemos un formato free tour que os compra Luis, pero también hacemos formatos para empresas, en colegios, que hacemos una visita que es en formato free tour, lo que significa que cada uno, cada una va a decidir el precio al final del recorrido. No lo hemos elegido nosotros ni ha pagado nada a nadie, ¿verdad?, por adelantado. Bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo visita guiada así, creo que no hay también de otros tipos. Creo que nos mantiene motivados y además nos parece un sistema más justo, que aconseja a gente de todo tipo, que no incurría en ningún riesgo, que no vaya a poder abandonar cuando queráis, pero que al final del recorrido tenéis una tarea que creemos que es importante también, que es evaluar, juzgar cuánto creéis que por persona debería costaros esta actividad de la que vais a disfrutar hoy, o dejamos que lo elijáis vosotras, simple y llanamente. Bueno, eh, a mí me gusta empezar también, y esta visita normalmente lo empezamos dándole un poquito de perspectiva histórica. ¿no? Hablamos de un, un posible colapso civilizatorio en una humanidad con una civilización eh, global. Y eh, nos gusta mencionar que también ha habido casos parecidos en la historia: colapso civilizatorio, gente que ha deteriorado tanto su entorno que ha tenido que abandonarlo o prácticamente ha desaparecido. No sé si os suenan algunos casos. ¿Alguna civilización, algún pueblo histórico? Eh, ¿Ha tenido que abandonar su espacio, Sí, sí, sí. O que, ha, o que hayan visto su población fuertemente mermada o incluso hayan desaparecido. ¿Vale? ¿A nadie? Bueno, a mí lo único que se me ha ocurrido por igual tienda que... Porque es que volvemos al tema de los materiales, de los paneles solares. Sí, sí, sí. Todo el mundo no puede poner paneles solares porque no hay en la tierra cosas para construir los paneles solares. Los residuos que generan luego los paneles solares esto lo, lo, lo siguiente punto que es antes de poner paneles solares lo que hay que hacer es reducir el consumo sí. ¿vale? y para eso es primero ahorro no consumir tanta eficiencia, energía, energética, lo y mejor, eficiencia eh. energética también ¿no? lo que se llama la rehabilitación energética de edificios en españa sí. se podrían generar hasta 100.000 se podrían rehabilitar 100.000 viviendas al año generando 80.000 empleos vale para rehabilitar los edificios es decir mejor ventilación mejor aislamiento etcétera ¿no? uh -huh. y aparte reducir el consumo a, a lo necesario ¿no? entonces esto generaría mucho empleo, pero ¿qué pasa? Que las empresas constructoras que podrían transformarse de constructoras a rehabilitadoras no lo hacen porque hay menos margen. Beber una, vender una vivienda nueva, o sea, ganas mucho dinero. Rehabilitar una vivienda vieja, ganas poco. Pues que en el margen sí, decir, de la venta. No hay margen de ganancia, ganancia ¿no? Ah. Si muy en esa línea. Entonces, aquí uno de los promotores. Sí. Pues nada, esto no surgió en realidad de la idea de eh, porque digamos que esta es la librería suburbia, pero eh, digamos que la librería suburbia está dentro de una idea un poco más, am más amplia de lo que sería la asociación o el espacio que hemos pensado como suburbia, eh, que digamos tiene, tira varias líneas, que digamos la que estamos trabajando más ahora mismo es la de la, de la librería y la autoformación, pero digamos podría tener otras líneas más de intervención, de in investigación, uh -huh. etc. Y era la idea un poco de, de ver cómo podíamos además hacer todas esas actividades rentables, ...traen los productos de la tierra, no los traen de lejos... ¿vale? ...es decir, tienen una cadena de valor más cercana, un circuito más corto... ...por ejemplo, ahora vamos a ver una tienda que trae los productos alimenticios del Valle del todo de... que ...se llama Verde Quimera, la abrí hace un par de años... Eh, ...con la intención pues, uno, de poner en valor todo lo que hacen los agricultores de nuestra tierra... ...ya que somos Ay, la huerta bebé. de Europa y no, creo yo que no lo tenemos muy en mente... Y también pues, para dar un poquito de salida a toda la gente que hace cosas artesanales, tanto en agricultura como en otros proyectos. Y bueno, yo hago compra directa a los agricultores, intento traerlo todo de temporada, no trabajo con, con fruta y verduras fuera de, por ejemplo, ahora no tengo aguacate, porque, para que lo sepáis, no hay tiempo de aguacate. Entonces, yo ahora mismo pues no es algo que no trabajo y a pesar de que me cuesta, la gente lo valora.